La muerte, el fallecimiento de mi hermana, la licenciada Jenny Carela, Lo cual ha despertado en nosotros como periodista Indagar y ver las condiciones de dicho hospital Las precariedades del hospital doctor Alberto Gotroz del municipio de Sánchez Son varias y son delicadas La falta del personal médico, la falta de medicamentos Y como pueden ver ustedes, estas son las ambulancias Que tiene el municipio de Sánchez Tenemos dos ambulancias también que puso en funcionamiento, puesto en funcionamiento al alcalde de Sánchez, y Ramírez, las cuales funcionaron solamente varios meses y también están arrumbadas. Nosotros estamos haciendo un llamado responsable al Ministerio de Salud Pública y en conjunto al gobierno central para que haga algo con el municipio de Sánchez. Las personas están siendo trasladadas en vehículos privados a otros centros de salud y, si, y siendo trasladadas a otros centros no nos, no pregun nos preguntamos el por qué, si sí, hay casi 100 millones de pesos invertidos en dicho centro, no cuenta con los médicos necesarios, con las enfermeras necesarios. Solamente tenemos una buena planta física, pero de ahí para allá no tenemos más nada. ¿Qué va a hacer el presidente de la República Dominicana con el caso, con el problema que tiene el municipio de Sánchez en el sector salud? Específicamente, ¿qué ¿hace cuánto fue inaugurado? Hace aproximadamente dos meses este centro se puso ya a disposición. De la, del pueblo, de la comunidad. ¿Está recibiendo el pueblo los, los servicios que merece? Mira, el pueblo está recibiendo los servicios, pero lo está recibiendo, como decía, decía al principio, con precariedades. Hace algunos minutos pudimos entrar a, a las instalaciones y nos dimos cuenta que siendo hoy sábado, ¿verdad? Fin de semana, hay un médico y cuatro enfermeras para un pueblo que tiene más de cuatro mil y tanto de habitantes. O sea, una situación delicada, el problema que tiene Sánchez. Y las autoridades de la provincia, llámese alcalde, gobernador, diputado, senador, bien, gracias. ¿Ha respondido luego de, del suceso que pasó con su hermana? Sí, ah? ¿Ha respondido a las autoridades luego de lo sucedido con su hermana? Bajo el silencio. Nosotros no hemos dicho, y vamos a aclarar esto, no hemos dicho que mi hermana falleció directamente porque no hubiese ambulancia. Porque al final, dos horas y media después, fue trasladada hacia el municipio de Nagua, a la cual nos la entregaron muerta porque no querían tomar esa presión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 ¿Cómo es su nombre? Starling Carella